Es una mugrienta, Ángel de Brito no tuvo filtro. Ángel de Brito es uno de los periodistas del espectáculo más reconocidos. Siempre que hay primicias, él ya consigue la foto y el video que prueba la información. Despierto, inteligente, irónico y muy picante. Esta vez, el periodista mandó al frente a varios artistas y colegas suyos, pero no en cuestiones sentimentales, sino que en cuanto a su pulcritud a la hora de trabajar, algo que habla de la buena convivencia. Sabemos que los famosos tienen días muy intensos, ya que en muchos casos tienen dos o tres trabajos. Por lo que andan a las idas y vueltas todo el día. Sin embargo, lo primero es el orden y la limpieza. Y al parecer muchos de ellos no hacen bien los deberes del hogar en su camarín. Así es que Ángel los deschavó e hizo una lista de las mugrientas de la farándula, sin dejar de nombrar importantes famosas que son amigas suyas, pero que no son muy amigas de la escoba y el trapo. Ángel de Brito hizo foco en el staff de los especialistas del show. Asegurando que muchas de las panelistas dejan los camarines del 13 hechos un desastre. Estuve averiguando con la gente que se encarga de los camarines y me dijeron que Silvino Escudero y Janina Latorre son súper colijas Majo Martino es un desastre, te deja todo tirado. Sol Pérez, una mugrienta, y Mary del Cerro, otra mugrienta más. Y me dijeron que Polino es pulcro, expresó el periodista en el ciclo del 13. Tremendo.